Nos interesa enormemente tener una institucionalidad más fortalecida, que permita tener como una triana, que significa tener una, un ministerio, tener además una planta fiscalizadora muy potente y además una investigación que sea toda estatal y además con autonomía, en ciertos aspectos que permita el Estado chileno tener investigación por un lado desde la mirada del Estado para aplicar las políticas adecuadas en el sector pesquero y además tener una planta fiscalizadora similar a lo que es impuesto interno que permita recaudar pero también por otro lado fiscalizar para que los recursos eh, que de un bien de todos los chilenos puedan estar protegidos eh, y que no se sobreexploten de por todo el sector, porque eso es verdad hay una sobreexplotación de, del mundo industrial hay poco cuidado también de, de parte de, de todos los actores del sector pesquero y, y por esa razón a nosotros nos interesa tener una institucionalidad y creo que siempre nuestro país ha estado mirando hacia la cordillera, hacia los cerros, hacia el, la tierra y le ha dado la espalda al mar y creo que eso no nos ayuda porque hay que potenciar, creo que hay muchos otros recursos, no solamente los conocidos, que se pueden descubrir además trabajar en todo lo que es acuicultura todo lo que son en los distintos tipos de algas y darle un valor agregado y eso se requiere entonces tener una institucionalidad más potente desde el Estado, y por eso creemos que un Ministerio de Pesca y Acuicultura o de Mar, como se le quiera llamar, eh, pueda, pueda ser recogido. Ojalá ahora que tenemos este año elecciones, y nosotros creemos que es necesario ya abruptamente para que se ponga un pantalón en largo Chile en este sentido y que no solamente firme convenio que después no se cumplen en su cabalidad ni en su totalidad. Ajá. nosotros creemos que efectivamente la pesca sostenible debe ser considerada y por eso necesitamos políticas claras y decisiones también claras en, de nuestro Estado yo mira, creo que de las indicaciones que promovimos desde que fueron más de 100, tiene varios aspectos una en lo que es la diversidad la protección a los recursos pero también todo lo que tiene que ver con la protección social para los captores en este caso trabajadores de la industria pesquera que no están considerados, ni tampoco con sus enfermedades laborales, del en sector ...y también para la pesca artesanal... ...con los tripulantes que tampoco tienen... ...una protección social adecuada... ...entonces creemos que hay que avanzar... ...por el lado de lo que es el mundo... ...la, la parte de la protección social... ...del mundo social... ...y por otro lado lo que son los recursos... ...yo creo que está sobredimensionado... ...el sector pesquero... ...especialmente el artesanal... ...yo creo que el Estado tiene que tomar decisiones... ...de los que tienen pocas cuotas asignadas... ...y no, no tienen los recursos... ...puedan ser adquiridos sus embarcaciones... ...y poder entonces indemnizarlo... ...entre comillas ya sea por el Estado en conjunto con otros eh, pescadores, pero que se pueda hacer, digamos, una mirada para poder ir protegiendo el recurso. Creo, bueno, se perdió en el Senado, pero creo que es necesario que revisar los artes de pesca, hacer modificaciones allí, proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal y de los pescadores en general. Y hay otro problema que no, no logramos avanzar mayormente, sino que a media, que tiene que ver con terminar la regionalización de la pesca artesanal y que puedan pescar de acuerdo a su pesquería en la las macrozonas y de lunes a, a lunes como lo hace la industria. Creo que aquí hay una discriminación también con el mundo artesanal.